Hola, hola a todos, aquí Sobar, comentando Un Día Saltaverna y hoy volvemos con un domingo de Blood Bowl. Vamos a jugarnos la vuelta de las semifinales de esta copa Blood Bowl. Jugamos contra el equipo de Nargen, los Rancid Toasts. Fue un partido duro, fue un partido duro, pero se sacó 1-0. Así que hoy vamos a darle la vuelta a este partido. No vamos a gastar el dinero en incentivos ni nada por el estilo. Así que vamos para adelante. 460k, vale, tienen Max No sé quién es, bueno, ahora veremos Creo que es solo El jugador único que tenían O el, el, bueno, el jugador Leyenda, que tenían Ellos en el otro partido Ya no tienen el de la Motosierra, eso está bien, me gusta Pero es que además tiene una chica Budweiser Y el Chef Halfling, que eso siempre está Bien para las segundas tiradas, bueno, para Nosotros está mal, ¿no? Pero Vale, Bajo, no es un coliseo. El nuestro es el triple mejor. Vale. Ah, vale, pues tiene solo el de la motosierra. Perfecto, perfecto, perfecto. Nos ha ayudado. O oh, oh, nos viene mejor. Yo pienso que nos viene mejor eso. Vale, ok. Deciden ellos. Cero y cero. Vale, vale, vale, vale. Bien, empezamos en buenas condiciones. Ahora, ¿qué vamos a elegir? La máquina la vamos a dejar por aquí. Defensa. Uy, solo defensa. Espérate. Hijo, no puede ser. Vale, ya es Este cambio es bueno Vale, vamos a coger aquí Un poquito de distancia No hay necesidad tampoco de pegarse Vale, aquí me gusta Vale, y vale, me gusta Agallas Golpe poderoso Vale, vamos a meter aquí el de las agallas Me gusta Vale Vale, ok, pues nada, así nos vamos a ir para adelante. Validamos configuración y a ver qué sale. Vale, era de esperar. Nosotros la patada lejos. Vale, y. ¿Pierde una repetición? Bueno, tira. Uh, no ha caído fuera. Vale. Vale. Ok, nosotros al fin y al cabo es lo de siempre. Contestamos bien en el centro. Tratamos de llegar a otros sitios. Ojo. Vale. Ok. Vale. Tiene. Bien. Empezamos. Estándar. Nada fuera de lo. Nada fuera de lo común. Él tiene tres placajes aquí. Gratis. En la zona del centro. Uf. Vale yo te la vas a jugar a recoger Sí Venga ya Venga Ok, te la compro O te la puedo comprar Uf, cuida la cabra está con los cuernos Vale Aguanta bien Vale Vale, ya los placas del centro Muy bien Me gusta Vale, ok, no quería ir a más. Me parece correcto. Vale, con esto... Uy, un dado. Si aquí estamos jugando todo el rato con las apariencias asquerosas. Vale. Venga. Te lo compro. Y te sigo. Vale. Ahora aquí... Un dado. Venga, va. Gallas dos, perfecto. Vale, aquí. Eso es. Venga, venga, que hay que empezar duro, fuerte, potente. Bien, agallas. Uy, nuestros bueno, dos están contestando bien, eh. El toma y de acá. A ver, aquí qué tal estamos. ¿No? Vale, vamos a acompañar aquí con esto, perfecto. Debería haber venido hasta aquí Agallas o mi tierra, no pasa nada Tenemos un dadito Venga, está muy bien Vale, y seguimos, sí Toma ahí Me sirve, no me sirve No nope. Vale, un dado Está bien, yo tengo bloqueo y él también Vamos a aplacar balón Aquí, esto debería ser bastante Uh, no Vale, nos tenemos que jugar el a por ellos sí o sí. Vale, pues vamos a aprovechar. Vamos a bascular aquí. Vamos a traernos el blitzer hacia el centro. Uh, a este hombrecillo lo podía haber tirado fuera. No. Vale, venimos aquí a apoyar. Y hacemos ahora aquí así el blacaje. Venga, gallas. Eso es. Uh, malo. Vale. Nada, lo saco de la zona... Y me quedo en el sitio, eso es, por lo menos lo alejamos que esto está siempre bien Vale, nos levantamos, perfecto, y el Blitz lo gastamos aquí No, aquí mejor Vale, nos jugamos el A por ello si hace falta, no pasa nada Bien, vale Y seguimos, sí Toma ahí Bien, bravo Y encima lesionado, maravilloso, maravilloso Contrusión, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve Vale, vale, vale, estamos bien ubicados Bien colocados Los corredores un poco alejados de balón Sin Sin ganas de participar, pero bueno Bien está Ok, ese movimiento ahí Dime que fallas. Oh, no te creo. Además, muy fácil, ¿eh? Lo ha cogido muy fácil el balón. Vale. Aquí he tenido que venir a apoyar porque si no, en los próximos turnos iba a la calle. Eso lo tiene más claro. Bien, dime que no. Bien, bravo. Realmente estúpido. Defensa. Vale. Bien, bien. Eso está bien. Los dos bloqueos está bien. A nosotros nos vale, y mucho Va, esto ya no tanto Ah, bueno, pero mira, tenemos defender ahí Bien, se aguanta, se aguanta Y bueno, aturdido, venga, ok, me sirve Nos toca, nos toca Venga Una de palos Podemos jugar aquí, vale Vale, perfecto, pasamos los chequeos yo tengo bloqueo y el no Golpe poderoso, haz tu trabajo Vale A ver aquí qué tal Un dado, agallas, apariencia asquerosa Vale, muy bien Y arriba Vale, no Pudo ser mejor Dos dados, apariencia asquerosa Nada, vamos a omitir Y ya está, no pasa nada Vale Bien, agallas Bravo ahí Vale, y al suelo. Bien, bien, bien. Estamos ganando muy, muy, muy muy bien el centro. Con mucha confianza, eso me gusta. Vale, vamos a venir aquí. Vamos a placar aquí. Vale, esto está bien. A ver, si lo tumbamos está bien y si no, también. Uh, tiene el bloqueo. Vale, ok, no pasa nada. Aguantamos en la posición y además ahora tenemos este hombrecillo con agallas aquí vale Que aunque no salgan las agallas Tenemos un dado Vale, vamos a empujarlo Y lo sacamos de la zona del balón Vale, nos quedamos Perfecto, esto está muy bien Vamos a aplacar además aquí Perfecto Y lo acercamos aquí Y vamos a seguir Bien Venga Vale, maravilloso Un dado. Venga, tenemos la segunda tirada. Está bien. Venga. Venga. Mierda. Yo no tengo. Creía que sí. Bueno. El balón está bien posicionado. Estamos ahí todos alrededor. Oh, ¿Qué ha pasado? Ah, digo... Vale, su, su tercer turno. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tenemos turno otra vez? Me ha asustado. He eh, eh, confundido el cartel. Venga. Ok. Tenemos aquí estos dos... Hombrecillos tumbados Bueno, ahora me ha cerrado el paso con el blitzer Que da la idea, entrar hasta allí Bueno, veremos Poco provecho estamos sacando a la máquina Pero cuesta, eh, cuesta Estamos contestando bien la bestia nargel Bien, los batatrols están haciendo su trabajo Cuidado Vale Aquí Vale Ok Uf, oh, qué mal te ha salido eso. Vale Vale, nos toca Perfecto Vale, arriba Tú aquí Vale, perfecto Perfecto Aquí y avanzamos, sí Venga, ahí y... Bueno, lástima no haberlo reventado más, ¿no? Pero... Tú aquí... Venga, agallas... O, bueno, mitimos, venga... ¿Qué salió? Bueno, me sirve... Donde quieras, vale... Ahora no tenemos la defensa... No han salido las agallas... Vale, me lo quedo... Obvio que van a elegir este de movimiento... Vale, y aquí... Venga, un poco alejado... Está bien. Vale, con esto vamos a... Bien, las agallas. Vale, perfecto. Aquí, venga. Y seguimos, sí. ¡Uh! ¡Muerto! Bien, bien, bien, bien. Vale, este tipo de... Ok, y, y la regeneración sale bien, ¿sabes? Cosas del cap, supongo. Vale, vamos a apretarnos aquí un poquito Cerramos centro, nos reagrupamos y ya está Vale, aquí La idea sería poder Movilizarnos con el blitzer Aquí nos vamos a sacar de encima Vale, mejor aquí Vaya hombre Vale, vamos a tirar una segunda ¡Bah! ¡Oh, no te puedo creer ya es mala suerte La idea era empujarlo A ver si lo podíamos sacar de aquí Luego con este placar aquí Y ya recoger el balón O hacer algún movimiento Bueno Desatascamos un poco O ten en cuenta que estamos en defensa eh O sea Y, y ya prácticamente hemos da, Le hemos dado la vuelta Al... Al arranque Y estamos con la iniciativa nosotros Vale Ok ¿La pillará bien? No, bravo. Venga, inténtalo otra vez, campeón. Dime que lo pillamos. No. en eh, la pilla bien. Y eh, la pilla bien. Uh, vale. Nosotros está claro que vamos a arrancar con aquí, con el mata-trolls Vale. Ojos sus cuernos. Ah, las garras. Vale. Dios. Qué suerte. Vale. ¿Vale? Uf, cuidado, la autosierra y hice yo. Vale, turno 4. Ok, ¿cómo vamos a gestionar esto? Arriba, ¿cómo está esto? ¿Un dado sí o sí? ¿Podemos llegar a apoyar? Podemos llegar a apoyar vale más no, no a queda igual venga vale vale, los dos tenemos bloqueo vale, pero bueno, está bien he habilitado aquí un nuevo placaje que antes no teníamos a dos dados, perfecto, esto está muy bien vale, maravilloso aquí nosotros seguimos ¿Dónde cae el balón? Vale, aturdido Uy, nos ha caído aquí Vale, muy bien, muy bien, muy bien Me gusta Venga, dale a Gallas Ahí, eso es Con un par y lo tumbas Bien, aturdido, bien Vale, recuperamos con este La posición aquí Me gusta Movilizamos al Blitzer aquí. Vale, aquí vamos a ganar ventaja y cerquita el balón. No vamos a tratar de recogerlo con Zarklon, pero sí que nos vamos a acercar. Nos posicionamos ya para el siguiente turno. O sea, tenemos ya dos hombrecillos ahí que son capaces de molestar bastante, vale. Ahora bien. Vale. ¿Este tiene bloqueo? No, vale Prefiero tres dados y que nos salga una bien Vale Y vamos a seguir, sí Ven ahí un poquito de maña, hombre Vale, fin de turno Estamos teniendo... Bueno, la, la máquina pisonadora Que el partido anterior estaba un poquito Un poquito verde Ahora le hemos sacado algo más de, de provecho Uf, cuidado Para afuera Vale Está feo, ¿eh? Bueno, más o menos estamos bien ubicados. Ahora a ver cómo reacciona él. Vale, otro placaje positivo para ellos. Bueno, mientras nos acerquemos a esta zona del campo, está bien. Eh, vale, manténse firme. Aguantamos ahí. Bien. Oh, efecto. ¡Perfecto! Vale, cambio de posición Nos toca Nos toca A ver ¿Cómo vamos a hacer esto? Vale, esto es un apoyo clarísimo Aquí Vale, que nos vale para acercarnos al balón Vale, que es? Manténse firme Y ahora otra vez Bueno Vale No nos sirve Vamos a Uf. Vale, nos levantamos aquí Placamos aquí Vale, está bien, son dos dados Vale, eso es, uno tenía que salir bueno Aquí, y nos vamos a quedar Vale, perfecto Ahora podemos acercarnos hasta aquí Vale, 67% de recogida, confiamos Bravo. Vale, y ahora nos ubicamos cerquita para poder cerrar posiciones y que no nos tosan. Vale, una más aquí. Cerramos aquí. Y ahora vemos de cómo movilizamos a esta gente. Vale. ¿Hemos usado el Blitz? No. Perfecto. Me gusta. Vamos a aplacar aquí con la máquina. Vaya, hombre. Vale, vamos a aplacar aquí con este hombrecillo. Venga, tú puedes... Vale, no pasa nada. estados perfecto. ¡Bien! Otra lesión. ¡Bravo! ¿Qué ha sido esta vez? Contusión y ya está. Se recupera, tío. ¡Qué fuerte! Vale. Vale, vale, vale. Ok, con este defensa. Acabamos de cerrar aquí la zona. No nos jugamos ninguna esquiva. Ahí estamos bien protegidos. Vale, perfecto. Además, ahora apoyamos aquí. Vale, y entramos aquí, al trapo Vale, los dados, perfecto Vale, y seguimos, sí Bien, bien, bien, bien, bien, muy bien, muy bien ubicados Me gusta, me gusta, me gusta cómo se nos ha quedado esto Empezando defendiendo, salimos al ataque y conseguimos ventajas, muy bien a ver, él también ha organizado el ataque muy malamente. Ok, que toca. Vale, vale. Nah, y él está levantando a todo el mundo. Ya está, es que está en el suelo. Ojo, cuidado. Vale, bien. Ok, ¿me sirve? Ay, me lo aleja de todo el combate. Vale. Ah, bueno. Mira, soy, sigo teniendo... Teniendo zona, eh, para aplacar. Vale, me gusta. A ver, este aquí. Un dado. No nos vamos a jugar por ahora eh, tiradas que deberían ser sencillas. Dios, vale. Vale, ok, no pasa nada. Lo empujo. Le digo que sí. Ok. Vale. Mm, ¿Me he comprometido demasiado aquí? Creo que sí. Sí, porque él creo que va a poder recuperar el terreno. A este hombrecillo de aquí no lo llego a tirar fuera. Vale, bueno. Acompañamos con este señor. Y ahora lo que tenemos que hacer es ser, cap ser capaces de limpiar toda esta zona. Vale. ¿Aquí qué tal está? Un dado aparentemente. Vale, agallas. Bien. Vale, y seguimos bravo a ver qué tal la máquina con la bestia Nargel la apariencia asquerosa tú vale venga un dado está bien vale lo alejamos y nos quedamos vale ahora este va a atacar aquí perfecto buena entrada uh, vale Tense firme y repetimos. Muy bien. Vaya, no me habilita. Eh, vale. Vale. Aquí no hay otra. Seguimos. Vale, como no tenemos el Blitz utilizado, vamos a gastarlo aquí. Y lo hundimos a este. Perfecto. Venga. A la calle. Quédate. Estamos ahí. Bien. Lesionado. Ahí, ahí. Eso es lo que buscábamos. Eso es lo que buscábamos. Venga. Pero bien lesionado. Que no se regenere. Venga. Bien. Fracaso. Vale. No tenemos movimiento con este. Pero con este sí. Ok. Vamos a utilizarlo para venir aquí a hacer la cobertura. Y tapar un poco más la zona. Y ya una vez tenemos esto... Este último aquí. Bueno, tenemos a Gallas, eh. A lo mejor aquí nos sale más a cuenta. Uh, vale, nada. Tenemos bloqueados los dos. Se acabó. No tenemos a nadie más por aquí, ¿no? Vale, no, listo. Finalizamos turno y para adelante. Bien, estamos. Uy, qué miedo me da la motosierra, ¿eh? Vale, ¿qué más? Vale, te levantas y me placas. Bueno, vas a liberar este. Has perdido ya el Blitz. Es una opción. Ojo, vale. Vale. A ver. Aguantamos. Venga, aguanta. Dios, qué ángulo más chungo. Vale. Vale, los dos tenemos bloqueo, perfecto. Y ahora incorporamos a toda esta gente aquí en medio. Maravilloso. Vale, Lo levantamos. Vale, vamos a usar el blitz de forma inteligente. Vale, nos colocamos aquí. ¿Quién tiene más potencia? Agallas. Golpe poderoso. Vale, aquí. Vale, esto está muy bien porque ahora veréis. Ahora, esto... Si sale bien, vale, empujamos aquí Empujamos aquí y empujamos aquí Vale, y seguimos, sí Vale, ¿no pasa nada? No, ok Vale, ahora empujamos aquí No Vale, matatros lo vamos a dejar en el suelo Vamos a aplacar aquí a la bestia Nargel. Deberíamos poder No tenemos bloqueo Así que simplemente nos movilizamos Y ya está, seguimos Vale, vale, vale, vale. Aquí es donde sucede la magia. Porque vamos a aplacar aquí. Vale, tenemos bloqueo y el no. Vale, ahora vamos a aplacar aquí. Bien, las agallas. Bravo. Vale. Toma ahí. Bueno, nada, nada producente. Vale, sí. Y vamos a aplacar... Uh, no. Ah, vale. Ya hemos usado el Bleach aquí. Vale. Ok. Independientemente de eso... Vamos a colocarnos... Dando aquí el apoyo al Matatrols. este lo vamos a dejar durmiendo. Y ya está. Nos vamos a acercar simplemente aquí. Sin meter el... El Touchdown. Lo dejamos ahí a puntito de caramelo. Y ya está. No deberían llegar ellos. Y ya está. No... Sin preocupación. Vale, finalizamos turno y para adelante. El turno 8, tenemos un touchdown. Y listo. Vale. Ojo. Vale. Vale. Vale, nos mantenemos firmes. Oh, en verdad me tenía que haber dejado mover, ¿eh? Claro, ahora, ahora le, le he dado pie a que usara su... Vale. Nos levantamos, sí. Venga, vamos a aplacar inteligente. Venga. Vaya, lástima, F. Nos quedamos, sí. Esto aquí, vale. Vale Bueno Aquí esto va a ir mal vale. Va a ir un poco feo Vale, placamos aquí Bien Bien Vale Vale Ojo Vale, perfecto Un golpe limpio Vamos, seguimos, sí Buah, nada Es que gastar el Blitz en una de las, de estas me da rabia Venga, vamos a probar este dado Vale, está bien, ojo, vale, sacamos un plagaje gratuito Que no teníamos antes Vale yo tengo bloqueo y él no. Llegamos, ¿no? Mm, tampoco. Vale, pues nada. Vamos a aplacar aquí así. Directamente. Y ya está. Venga, con las agallas, bien. O sea, el problema de Gastar Blitz aquí es que. Vale, lo hemos dejado cao pero iba a estar fuera De todas maneras, porque tenía El arma secreta Entonces tampoco nos ha sido tan rentable Podríamos haber tratado de dejar Algún otro jugador fuera, perfecto 0-1 Nos ponemos por delante en la vuelta Global es 0-2 Pero como sabéis que va por victorias O sea, Es el mejor de 3 Fin de la primera parte, perfecto A ver, vamos a ver quién se queda fuera Dos heridos, muy bien. ¿Los, ¿No lo expulsa? Bueno, ahora lo expulsará seguramente. Uh. Vale. van expulsado. Max expulsado. Vale. Nada nuevo. ¿Qué tenemos aquí? Vale. ¿Vale? ¿Vale? vale, vale ahora atacamos nosotros Importante Ok, nos vamos a quedar así, validamos Y para adelante, da la patada Venga, dale, hijo mío ¿Dónde cae? Ese balón se va a ir fuera 100% Con un rebote, cae fuera Trastor tiene un turno extra, pues jugadores que se encuentran en el placaje no pueden realizar ninguna acción bueno, a ver, te parecerá poco. ¿Te imaginas que no cae fuera y cae por aquí y puede venir a recuperarlo? Me muero. No, ya es que solo, solo con poder posicionarse con los que estén fuera de zona de placaje, es decir, todo el equipo menos tres, te lo gozas. Vale. Vale Ok, un placaje, tiene sentido El Blitz Vale, y no me sigues Ay, me sigues, bueno Discutible acción Ok Vale, vale, digo Como no, se salga Uh, ah, digo Vale Turno 9 Perfecto Vamos a empezar Placajes sencillos Que podamos sacar Sin dificultad Siempre igual Vale Vale, aquí Seguimos Sí vale. A ver cómo podemos Empujar aquí Agallas Golpe mortífero Venga, vamos a echarle un par ¡Dale, gigante! Vamos Seguimos, sí, sí ¡Toma ahí! Vale, vamos a mover primero este de aquí Que tenemos bastantes apoyos Muy bien Vale, me gusta Empujamos y seguimos, sí A ver, este de aquí El primero debería estar fuera Perfecto Plaga. Bien, encima cao. Encima cao, perfecto. Buen golpe poderoso. Vale. Ahora tú, aquí, vale. Vale, omitimos las agallas. Está bien, un dadito. Venga. Y repetimos tirada ahora. Vale. Vale. Venga, al suelo. Muy bien. Vale, ok. Me sirve. Vale, nos ubicamos aquí en la caja Vamos a cerrar uno al lado, otro al otro Uf. Vale, vamos a venir con este enano aquí Eh, ¿por qué he hecho eso? Vale. Con este cerramos aquí en este lado Y ahora vamos a insistir, vamos a sacar esos dos placajes aquí laterales tú aquí, vale Me la quedo Venga, y este va a luchar por su vida. Vale, y aquí igual. Vamos a insistir ahí, ya para sacar a la gente fuera. Dos bloqueos, venga, me sirve. Aguantamos el turno, estamos ya formados en el centro para empujar y listo, finalizamos turno. No me gusta o, o, o prefiero no tener que mandar o, o que... que... Dedicar los blitzers a dejarlos fuera porque perdemos muchos hombres. Pero bueno, si son capaces de absorber presión, este ya me absorbió a tres. Está muy bien. Aquí apoyamos por el centro, empujamos aquí. Y en cuanto podamos salir, salimos y ya está. La caja está bien formada, así que para adelante. No sé, o sea, es el fundamento, ¿no? Al fin y al cabo de los enanos. Como tampoco te permite jugar de ningún otro modo, o es difícil jugar de algún otro modo. Vamos para adelante, todos juntitos Nos apoyamos y empujamos mm, Aturdido, vale, bueno Han absor absorbido a tres personas cuatro, Ha recuperado una en medio, pero Ya tres personas se han quedado ahí Esta, a ver qué tal Ah, mira, pero lo mantenemos ahí, eh Está bien, está bien, lo mantenemos Trata de escapar, vale Podemos venir con el defensa a echarlo, eh es gastar un Blitz, pero me sirve Luego veremos a ver si tiramos por ahí ¿Vale? Va vale, perfecto. perfecto Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto Y seguimos, sí, sí, sí Aquí que el ritmo no pare ¿Vale? ¿Tenemos a Gallas aquí? Sí Vale, muy bien Bravo Vale, empujamos un poquito En este caso nos vamos a quedar Vale Vale, está bien Aquí, ¿qué tal? Dos rojos, agallas Venga oh, Vale, ok, cerramos Eso ya está cerrado por nuestra parte Vale, ¿qué más? Vale, vamos a venir aquí a apoyar y vamos a echar a este hombre de aquí. Mm, he jugado ya la segunda tirada. ¡Oh! Vale, maravilloso. Nos quedamos, pero tú te vas a la calle. ¡Uh! ¡Nice! ¡Bien! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Contusión... Vale, regeneración fracaso, me gusta. Vale, vamos a empujar aquí. A ver qué tal. Vale, perfecto. Y además se nos queda para poder montar una caja. Aprovechando, o sea, utilizando este matatrolls, podemos montar una caja aquí en este costado. Vale, ok, vamos con este defensa hasta aquí. Vale, porque además esto lo tenemos limpio y podemos reincorporar a estos dos hombres luego. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vale, aquí y tú aquí. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Está muy bien. Porque además, hemos hecho... Él ha dedicado estas tres personas aquí, que luego no han movido. Nosotros hemos limpiado el centro y hemos basculado hacia este lado izquierdo, que tiene solo una persona más pegada a la banda, y la otra que tenía aquí infiltrada se la hemos acabado de echar. Perfecto, recuperamos a estas dos personas Las metemos aquí en el medio, a los enanos Los metemos aquí, apoyando la caja O detrás de la caja, y a ver si nada Podemos quitarnos estos dos de encima y abrir hueco Por aquí, por la banda, que ya tenemos el hueco, ¿no? Pero por... Por... Por ir machacando, no pasemos de extranjero. No, no, con, con, con autoridad Mira, te, vale, estás perfectamente colgado para que te mande a la calle vale Vale Literal, a la calle te vas Claro, o sea, tienen que ir por ahí Para tratar de llegar aquí En los próximos turnos, pero nosotros aquí estamos Bastante liberados ¿Qué okay, pasó? Vale Vale Esta era la primera Vale Vale, mira, te empujo, te sigo Vale, ok, y ahí que me voy a quedar Venga, perfecto Aturdido Vale, avanzamos de tal forma que... Aquí. Vale. Ahí está bien. El blitzer debería llegar a formar esta zona. No, no... Buf, feo. Feo, entonces... Vale, vamos a ubicar balón aquí. Este defensa lo metemos aquí en este costado. Pero bueno, ¿con, con acercarlos me sirve. Vale, vale, vale. Bueno, está bien montado. Este está aturdido. Perfecto. Llegamos, ¿no? Vale, voy a colocar este aquí. Y el blitzer no llega mucho más. No. Vale, ok. Aquí en medio. por acabar de cerrar un poquito esta zona que no haya paso fácil hasta el hueco de balón. Opa, a ver este hombre Volvemos con el equipo Aquí, aquí, ¿qué tal? No Vale, tenemos las agallas, pero ¿y aquí? Aquí tenemos agallas también Venga, vamos a darle con ganas Bueno Vale, me lo quedo Me sirve Vale, aquí Y seguimos, sí vale, Perfecto Ahora aquí Venga Agallas falla, no pasa nada Vale, me lo quedo Porque además vamos para adelante Y ahora repetimos tirada Con un frenesí, perfecto Maravilloso, venga Dale ahí, calor Toma ahí, un bocadillo de puños Y encima, cao, perfecto Poco a poco vamos tirando para adelante Muy bien, vale No tenemos agallas, aquí solo hay golpe poderoso Vale, vamos a tirarlo aquí Bueno Me sirve Vale, vamos a seguir Perfecto Vale Estamos muy bien puestos Acabamos de empujar el centro Nos hemos quitado gente Todos juntos Ahora incorporaremos este Blitz aquí Este Blitzer Estos dos apretando aquí Amenazando No lo va a levantar Pero es que ni va a soñar con ello Vale Vale Oh, las garras, tío. Qué agonía, vale Pero es que es un turno súper temprano Bueno, podemos marcar el touchdown Rápido Y asegurar el 2-0 Y luego jugar una defensa súper conservadora De ok, no nos vamos a pegar Aguantamos líneas etc Y ya está Pues no me parece mala idea tampoco, eh Teniendo en cuenta uh, teniendo en cuenta que es turno 12, más o menos, y se nos va a quedar... Sí, porque buh, le, ha, le ha salido buena buenos dados de placaje y me ha tumbado todo el centro. Vale, vale, vale, sí. Sí, sí, sí. ¿Llega? No, pero bueno, nosotros sí que llegamos a cubrirlo. Vale. Lo levantamos aquí, venimos a apoyar este... Bueno Venga, va Y vamos a seguir ¿Hasta dónde llega? Oh, no, no, no A ver, a ver Vale, hasta aquí sí que llegamos Ok, Bueno, vamos a plantar ah... Aquí está bien Vale Y podemos ir con este Blitz aquí Perfecto Uh, a lo mejor podemos sacar Uno de estos que Para meterlo En aquel costa de la caja Vale, esa idea me gusta mucho Aquí Llegamos hasta aquí Perfecto Y aquí tenemos ahora este Aquí de vigilante Pero Vamos a Rotar Vale Mejor Este Me da igual Vamos a aplacar aquí Y listo Perfecto Vale, lo dejamos aquí Y nos quedamos Vale bueno, ok, está bien. Vale, finalizamos turno. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Bien. Vale, la idea de meter el ahora y quedarnos 3-4 turnos con.. Con una defensa tranquila me parece bien. Me gusta mucho la idea. Vale. Vale, sí, no, o sea, en el siguiente turno tenemos touchdown Sin agobios Vamos a tener un final de partido tranquilo, por lo menos Que no se revolucione ahora el personal Ya está Vale, vale perfecto nah, Es eso, en cuatro turnos veo imposible que un equipo nargel no sea capaz de meter dos o tres touchdowns vale, que es si nosotros con aguantar el campo y ya están las siguientes de defensas se acabó sin agobios, vale, arriba, a -a -a arriba, vale, aquí podemos placar, opa, vale, nos levantamos aquí, aquí vamos a placar ya, y con las agallas, ¡Venga! Vale vale vale me, me, te lo compro a ver esto qué tal vale tenemos un dado ¡Buah, muy bien vale toma ahí a ver si sale algo pero no creo Vale, aquí qué tal está la cosa, un dado, venga Vale, nada, lo voy a poner aquí y me voy a quedar Vale, ok, aquí vamos a hacer el apoyo Vamos a venir a aplacar con este señor Usando el Blitz, perfecto, dos dados Tenemos una segunda tirada que nos no va a venir bien por si acaso Pero no hace falta... Vale, seguimos Dale ahí ¿Qué ha pasado? Ah, bien Bien, vale Ok, nada Y touchdown Vale, perfecto Nos colocamos 2 a 0 Sube de nivel Maravilloso, Zarklon Nada, y ahora eso Defensas tranquilas Aguantar Y se acabó ¿Se recupera alguno de ellos? Uno de ellos se recupera Vale Vale Vale, ok Con esto nos vale Va Sí, es que es, es Es una defensa más que decente Vale, validamos configuración y pa'lante Regalamos su primer placaje Pero ya después de eso que es? la venga a buscar Si quiere Uh. Ah, bueno, un movimiento de una casilla, ya está. Ah, no era de una casilla. ¡Oh, falló! ¡Falló! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Vale, bueno, tiene que recogerla. Buah, ¿y vas a hacer que venga todo el mundo hacia el centro? Vale. Okay. Es eso, nosotros tranquilidad, eh Ahora, está bien porque nos hemos colocado guay Solo les hemos dejado un placaje A placer Pero ya está Bueno, ahora nada, vamos a buscar el balón Y nos lo quitamos de en medio Vale Oh, si encima está súper expuesto Me gusta, vale Placaje con la bestia Sabíamos que iba a ser algo así Vale, dime que avanzas Toma ahí, lengüetazo. Uy, va, cao Vale, ok, se recupera. Vale, sí, bueno, está acomodando alrededor de Balón y ya está. Vale. Joder, ¿en serio nadie con agallas? Vaya, hombre. Ok, ¿qué más vamos a querer probar? No, al revés. De aquí para allá. Vale, lo vamos a meter hacia el centro. Bueno. Vale, seguimos y desbloqueamos aquí al blitzer. Vale, vamos a venir hacia aquí para cerrar esto. Exacto. ¿Qué más queremos atacar? A ver, vale, vamos a ver si podemos despejar esto un poquito ¿Vale? Mm, no tenemos manera de llegar al balón ¡Qué va! Fantasía Literal, esa jugada es de fantasía, ¿vale? Mm, ok Vale, apoyamos aquí Venimos aquí, gastamos aquí la carga, vale. Vale, yo tengo bloqueo y el no, perfecto. Vale, de hecho, ok, ya que tenemos eso, el Blitz está bien usado, vamos a echarnos para atrás. Eh, aquí tenemos defensa, sí. ¿Cómo está actualmente la cosa? Aquí... Dos rojos... Y dos rojos también, ¿no? Vale, pues nada... Vamos a echarnos para atrás con el matatrolls... Esto es un poco de delito... Pero bueno... Y aquí bastaba dos rojos igual... ¿Vale? Vale... Nos ponemos la apariencia asquerosa... Y no... No... No placamos... Ahí sí... Aquí... Vale... Otra tirada... Vale... Perfecto... Vale... Ahí... Perfecto... Y nos quedamos... Vale... Vale, vale, vale, vale, vale perfecto Venga, eh, visto lo visto, estamos como estamos A Vale, maravilloso Lo alejamos del balón, nos quedamos Y así tenemos una primera línea y una segunda línea Que no tiene él por ahora ningún placaje gratuito Bien Exacto, son todo movimientos, asignaciones A ver cómo lo quiere Y en dos turnos nosotros tenemos capacidad Como para parar cualquier escapada de este hombre Cabra. Pestibors. ¿Se han llamado Pestibors? Lol. Supongo que es porque son de Naraquen, ¿no? Nurgen. Vale, ok. Vale. Incorpora todo el mundo. El corredor lo tenemos ahí expuesto, ¿eh? A ver, ¿qué tal? Defender. Vale, está bien. Aguante, mío Vale. Vale, a tu casa te va a salir Así te lo digo Vale, ojo uh, Vale Esto me preocupa un poquito más Bueno, en verdad no, pero Les facilita un poquito la situación ¿Y Ir directamente aquí Uf, me la he jugado. Vale, me lo quedo. O sea, el bloqueo. Vale. vale. Vale, vamos a reasignar a la gente aquí un poquito más para atrás. Vale, vamos a apoyar con este aquí. Mira, me gusta. Vamos a venir a cerrar con el blitzer aquí, la salvaguarda un poco más para atrás. Esto es que tengamos espacio, que tengamos espacio. Ahora bien, este defensa aquí no me parece mal para acabar de cerrar situación. Vale, porque aquí no, no hace nada ahí en medio. Vale, mata trolls aquí, perfecto, nos quitamos el primero. Bueno, ahora a ver si podemos mantenerse firme otra vez. Perfecto. Bueno, caos. vale. Vale, ok, tú A ver, tú Para tu casa, dos, venga Vale, maravilloso Así nos gusta Vale, sí, seguimos Vale, no, y ahora los tenemos ya ahí Arrinconados Vale, a ver si podemos solucionar estos Placajes de aquí, omitimos Presencia, presencia asquerosa ¿Tú no tenías agallas, hijo mío? Ah, vale, no, este es el que tiene las agallas Vale Vale. Vale, vamos a seguir. Ok. A ver esto, ¿qué tal? Vale, me lo quedo. Vale, aquí y me quedo. Ok. Bien, ni tan mal. Sí, vamos a conseguir aguantar de sobra este par de turnos y ya está. Vale, movimiento inteligente. Coge la bestia que la trae hacia la zona de varón. Uh. Uh. <risa> Pff, peor Muy mala sección de placaje, la verdad Porque O sea, te has acercado a todo el mundo balón Vale Vale Ok Oh no ¿Qué te ha pasado? Estás bien Darn por tu padre uh. oh. Vale, apotecario ¿En serio? Oh, vale, pues nada Un tirón en la cadera Pues lo perdemos para la final De la Blood Bowl Madre mía Esto nos supone mucho Mucho, mucho, mucho Porque hemos perdido en defensa bastante potente Bastante potente No me ha molado para nada eso Vale Oh Manténse firme, venga Vale Vale Vale no, no vamos a exponer al corredor. Vamos a meter de aquí al blitzer y ya está. Vale. Placamos aquí. A un dado. Me sirve. Perfecto. Vale. Yeah, lesionado. Bravo. Vale, encima la regeneración le sirve, tío. Vale, ok. ¿Y el balón? Vale, ahí en medio. Vale. Ahora... Vale, esto es un buen placaje. Para adelante. Perfecto. Aquí. Sí. Seguimos. Eso es. Vale, nos acercamos aquí para apoyar. Y a ver esto qué tal. Vale. Oh, segunda tirada. Venga. Vamos, con el bloqueo está bien. Vale, nada Sí, nada, entonces Lo vamos a dejar tal que así Vamos, este aquí Para apoyar en medio, le cueste más hacer los placajes Y tal, pero sacamos Fin de partido Bueno, vamos a tratar de sacarlos un 50% Pues tampoco está mal, vale Y aquí este otro Un 67 Bien, perfecto, vale, lo salvamos, no tiene placaje fácil De hecho van a alejar para que ni siquiera Me pueda tocar y listo Vale, finalizamos turno. Ok. Buen final de partido. La verdad es que lo hemos podido gestionar bastante, bastante, bastante bien. Me ha jodido la lesión ahí al final, tío, ahora, ¿por qué? Oh, son cosas que pasan en el blockbow, ¿no? Pero... Uf. Vale, nada, se le escapó. Fin de partido. Vale, nada, perfecto. Qué jodido, porque es que encima la final... Nos clasificamos para la final y estoy contento, pero que es una más agridulce, ¿no? De perder ahora un jugador así, tan gratuitamente, de cara al partido más importante de toda nuestra campaña, ¿eh? Con este equipo, no, no. Es duro, porque es duro, pero bueno. Vale. Puntos de jugador, 5, 3, 2, 3, 2, 2. Ha estado muy bien, hemos lesionado 14, almuerras rotas, una expulsión. Bien. Vale. Y nos clasificamos para la final Jugamos contra Poisoned of the Sun Vale Un equipo de hombres lagarto Ya nos han hecho Alguna que otra aliada Vale, vamos a la alineación Vamos a subir a Zarklon Perfecto, subida de nivel Tira el dado Vale, general o pase ¿Tenemos bloqueo? No, pues vamos a plantarle bloqueo aquí Como un campeón, sí Vale 2140. 160k de oro. Ah, ¿Podemos tirar? Creo que podremos contratar algún mercenario, si no me equivoco. Las segundas tiradas las tenemos ya de sobra. O sea, 6 de hecho está muy bien. El resto no es estrictamente necesario. No olvides, coach. You need to your home vale, pues nada. Con eso. Con eso. Nos despedimos por hoy. ¿Cómo han quedado ellos? En su... 1-1 y 1-1. O sea, 1-0 y 1-0. Vale. Ok. Pues nada. Tendremos ahora el próximo domingo de Blood Bowl. Tenemos la final de la Copa de Blood Bowl. Y con esto cerraremos esta campaña de Blood Bowl. Que espero que hayáis disfrutado de principio a fin con nosotros. Si os habéis enganchado a mitad, mejor. Y nada. Os esperamos para la final el próximo domingo, así que lo de siempre, recordad, seguidnos en Twitter las dos, tanto a aquí como a mí, que van a estar a los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo, también recordad, seguidnos en Twitch, abrimos directo, bueno, ahora mismo está la cosa un poco complicada, pero se intenta, y nada, por último, suscribiros a nuestro canal de YouTube, la tarde estamos haciendo contenido diario, de calidad, y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo, así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, venga, hasta luego, adiós.